Hola, me llamo Soy La Álvarez Aponte, soy estudiante de la Universidad de Puerto Rico y quiero participar de CLACSO 2018. Sobre esta conferencia me interesa particularmente el primer foro mundial por el pensamiento crítico, ya que como parte del movimiento estudiantil de la Universidad de Puerto Rico, he participado activamente de procesos en la lucha por la educación. Y pienso que en este foro se va a abrir un gran espacio para conocer a personas y dialogar con personas que comparten estos intereses, y también para aprender sobre diversos procesos de lucha por la igualdad en la región de Latinoamérica y el Caribe. Ahí nos vemos!